Bienvenidos un día más a Be Productive My Friend en Oniak TV. Yo soy Alicia y como ya os adelantó mi compañero Pablo, vamos a dar un giro de 180 grados a la sección. ¿Qué es de lo que vamos a hablar a partir de ahora? Pues mayoritariamente de modelos de negocio. Y tú te estarás preguntando, ¿pero por qué necesito yo saber sobre modelos de negocio? Pues es que es muy importante, si estás en el mundo de la empresa, que si estás viendo este canal deduzco que sí, necesitas saber las claves por las que están triunfando los modelos de negocio a Actuales. necesitas aprender a implementarlo y si estás ahora mismo emprendiendo vas a aprender a materializar tu proyecto o a darle un giro. ¿Qué es lo que te voy a contar en esta sección? Vamos a hablar de los principales modelos de negocio, vamos a dar una explicación, pero lo más importante es la chicha. Vamos a hablar sobre los ratios que necesitas para que tu modelo de negocio triunfe, los canales de marketing que funcionan para cada modelo e incluso los departamentos que tu modelo de negocio tiene que tener sí o sí para triunfar. Pero todo eso lo hablaremos en el próximo vídeo. Así que si esto te parece que va a ser la bomba, suscríbete y no te pierdas el próximo vídeo. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre los 5 modelos de negocio más conocidos. Pero antes de entrar en materia, ¿qué es un modelo de negocio? Un modelo de negocio recoge la estrategia a seguir por una empresa para generar beneficios. Es una visión integrada de todas las áreas de la empresa, como por ejemplo la estrategia que se va a seguir en marketing, de qué se trata tu modelo de negocio, cómo vas a financiarte... En definitiva, un resumen sobre lo que trata tu empresa. ¿Cuáles son las cuatro claves de un modelo de negocio exitoso? En primer lugar, es que es innovador. Sí, vale, vas a decir, oh sí, obviamente tiene que ser innovador. Pero es que es verdad, no pongas límites a tu imaginación. Los modelos de negocio que han triunfado son los más innovadores. Por ejemplo, Airbnb. Vale, sí, parece un poco chorrada, pues que los particulares se alquilen habitaciones entre sí. Pero ¿a qué a ti no se te había ocurrido? Tiene que ser rentable. Vale, esta es obvio. Siguiente. Tiene que ser escalable. Que tenga una estructura preparada para que, si la empresa crece mucho, no tenga una muerte por éxito ni se desborden los recursos que se necesitan para seguir adelante. Y, por último, tiene que ser medible. Porque como bien dice mi compañero niusal lo que no se mide no se puede mejorar. ¿Quieres aprender a redactar un modelo de negocio? pues entonces visita el post que te hemos dejado en el enlace de la cajita de descripción. Y entramos en materia. Te voy a contar los cinco modelos de negocio principales. El primero es el SaaS o Software as a Service. ¿Qué es esto? Es un modelo de negocio en el que los usuarios pueden entrar a un servicio en internet, pero no se tienen ni que encargar del hosting, ni del mantenimiento, ni del soporte. Unos ejemplos muy buenos serían Semrush, MailChimp o Gmail. El siguiente modelo de negocio es el PaaS o Platform as a Service. El PaaS es una plataforma o un entorno de internet en el que los usuarios pueden acceder y desarrollar aplicaciones personalizadas para su empresa. El PAS se encarga del mantenimiento y de poner aplicaciones que ya estén creadas a disposición de los usuarios que pueden personalizarlas, lo que supone un ahorro de costes muy grande para las empresas. Los PAS más comunes son para la gestión de bases de datos y sistemas operativos. Algunos de los ejemplos más conocidos son Salesforce, IBM o por ejemplo Microsoft. El tercer modelo de negocio es el freemium. En estas plataformas, la mayoría de los usuarios pueden acceder a ellas de manera gratuita. Y pensaréis, ¿pero y esto cómo se sustenta? Muy bien, la cuestión es que hay una parte de los usuarios que están dispuestos a pagar por acceder a mayores funcionalidades dentro de ese servicio. Un ejemplo muy bueno de esto sería Spotify. La mayoría de los usuarios lo usan de manera gratuita, pero tienen ciertas limitaciones, como pueden ser que necesitan internet para escuchar sus canciones. Sin embargo, los usuarios premium que pagan ciertos cantidad al mes por usar el servicio tienen acceso a todas las canciones sin necesidad de estar conectados el cuarto modelo de negocio es el bait and Hook o cebo y anzuelo para que nos entendamos este modelo de negocio es muy útil si tienes un producto complementario de alto valor como por ejemplo las impresoras y la tinta la clave de este modelo de negocio es abaratar el producto principal y la rentabilidad está en los complementarios otro ejemplo sería la playstation la consola tiene un precio razonablemente bueno pero pero es en los juegos donde más rentabilidad se obtiene ya que sin ellos no podemos utilizar la consola. Y por último el quinto modelo de negocio es el de franquicias y licencias. Este modelo de negocio es muy común y permite que un emprendedor abra una franquicia de una marca que ya está en funcionamiento y que está validada. De esta forma el emprendedor cuenta con el apoyo de una marca reconocida cediéndole sus derechos de imagen y sus productos para que pueda expandir el negocio. Ejemplos de ellos McDonald's, Starbucks, PaniShop y y hasta aquí el Be Productive de hoy. No te olvides de suscribirte, dar la manita arriba y nos vemos en el siguiente vídeo.